ajala ajala ajala, no estoy grabando cuando lo vaya bajar. ahora bájala de aquí para allá de aquí para allá, manejando. Pero bájate, ya volteate. No, espérate. No, espérate. No, espérate, no espérate. espérate ahí, no, espérate, que estoy viendo. Baila. Te baila. Ahí. Go ahead, Go